Bueno, hablemos de cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? En, un, en modelado de datos hay que diferenciar esto porque no significa lo mismo, eh, eh, depende de qué estemos hablando, cardinalidad significa cosas ligeramente diferentes. En lo que es modelado de datos se llama cardinalidad al número de instancias o elementos de una entidad que pueden asociarse a un elemento de la otra entidad. Básicamente, por ejemplo, un veterinario tiene una única matrícula y la matrícula está asociada a un único veterinario. La relación es uno a uno. Un veterinario tiene una matrícula y la matrícula está asociada a un veterinario. Es, la relación es uno a uno, no importa cómo la mires. ¿Sí? Vamos con una relación uno a muchos. Una entidad se puede relacionar con muchas instancias de otra entidad. Una mascota puede tener ninguna o muchas vacunas, pero una instancia una vacuna con su número, ¿vieron que cuando le dan la vacuna a un gato, un perro, el veterinario tiene el, el identificador de la vacuna que le dio, lo pega en la libreta y cada vacuna está asociada a un animal concreto. Bueno, una mascota puede tener ninguna vacuna aplicada o puede tener muchas vacunas aplicadas y cada una de esas vacunas instancias concretas de una vacuna está asociada a una única mascota esa es una relación uno a muchos una mascota muchas vacunas una vacuna una mascota la último tipo de relación que nos queda es muchos a muchos un veterinario puede atender a más de una mascota y cada una de esas mascotas puede ser atendido por varios veterinarios, ¿sí? O por ninguno. Por eso es de cero a muchos. Repito, tengo un veterinario, Juan Pérez. Juan Pérez tiene muchos pacientes o ninguno, tal vez inició hoy, o muchos. Y cada uno de esos pacientes, cada instancia, eh, como hablábamos la otra vez, estaba Buddy y estaba Salem. Bueno, tal vez Salem se atendió con más de un veterinario. ¿Sí? Entonces, la relación es muchos a muchos. Una mascota, muchos veterinarios, un veterinario, muchas mascotas. Y acá repetimos con otros ejemplos. Uno a uno es una instancia de la tabla A se puede relacionar con una y solo una instancia de la tabla B. Y viceversa, por ejemplo, cada alumno está, eh, puede ocupar un solo banco del aula y el banco del aula puede estar ocupado únicamente por un alumno. La relación es uno a uno. No puede haber dos alumnos en el mismo banco eh, y no puede haber un alumno repartido entre dos bancos, algo que esté acostado, no sé, una cosa rara. Eh, uno a muchos. Una instancia de la tabla A se puede relacionar con varias instancias de la tabla B, pero una instancia de la tabla B solo puede estar relacionada con una instancia de la tabla A, como el ejemplo de las mascotas y las vacunas. En este caso, una persona puede tener cero o muchas tarjetas de crédito, pero cada tarjeta de crédito, cada instancia de la tarjeta de crédito está asociada a un único titular. ¿Sí? Después, si hay una, eh, ¿cómo se dice? Una extensión, sale con otro número. Entonces, una persona, muchas tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito, un solo titular, un sol, una sola persona. Es una relación uno a muchos. Y, por último, tenemos muchos a muchos, donde varias instancias de la tabla A se podrán relacionar con varias instancias de la tabla B y viceversa. Varias instancias de la tabla B con varias instancias de la tabla A. Por ejemplo, un alumno puede estar inscrito a más de un curso y cada curso eh, tiene más de un alumno. O sea, un alumno puede estar eh, anotado a programación 2, laboratorio 2, sistemas operativos, por ejemplo, y cada una de esas materias, cada una de esas comisiones, está conformada por muchos alumnos. Entonces, la, la relación es muchos a muchos.